Hoy en películas así nomás Tres películas de ninjas Empiezo Miami Connection Esta es la historia de la banda de rock más canchera de Miami Con sus integrantes Mark, el líder de la banda y el que te enseña defensa personal Siempre y cuando el atacante sea lento oh, uh. Y además te enseña peligrosísimas técnicas como meterle el puño en la boca al enemigo o agarrarle la nariz con los dedos de los pies John, como el gracioso del grupo ¡Ja, ja, ja! ja ¡Qué plato! Tom, como el de bigote que no tiene otra característica más que tener bigote Jane, como la cantante que canta este temazo y el mejor personaje de todos, Jim, como el que siempre está sonriendo, salvo cuando tiene que contar su pasado y protagonizar así el momento más emotivo y, por lo tanto, peor actor de la película. My mother was Korean and my father was Black American. I was only nine years old. We were so happy. But then, when he finished military duty, he left and we never saw him again. She told me to find him. El conflicto arranca cuando John empieza a salir con Shane. Ella está re enamorada, si sino qué se reiría tanto de esto. No es tan gracioso, Jane. Y esta podría ser una bonita historia de amor, pero, pero, pero el hermano de Shane, líder del grupo de motoqueros, no aprueba la relación. Fine, a bitch. He's a friend of mine from school. A friend? How escuela. ¿Un amigo? you do this? How could you even call yourself my brother? Enough. Deje de actuar, nadie le cree. Y los ninjas, ¿dónde están los ninjas? Bueno, ahí vienen, tranquilos. El líder de los motoqueros quiere derrotar a la banda de los muchachines, entonces secuestran a Bigote, haciendo que Mark y John tengan que ir a pelear para rescatarlo. Son tres peleas largas donde queda demostrado que Mark se pone duro como patada de monja. <risa> Las píldoras no les quitarán sus problemas, solo les crearán más. Cuestión que nuestros amigos siempre ganan. Siempre. ¿En Onesia? ¿Dónde está Onesha? Bueno, ahí vienen, tranquilos, porque el líder de los motoqueros se junta ahora sí con el líder de los ninjas para derrotarlos. Ellos no son solo ninjas, son ninjas y narcotraficantes. Tan grosos que al principio de la película desbaratan a la competencia. Tan grosos que el líder puede tirar fuego por las manos. ¿Qué? Nunca deben jugar con fuego. El fuego puede quemar sus juguetes, sus hogares, su familia y a ustedes. Mientras tanto, nuestros amigos ignoran completamente esta alianza porque están en otro asunto. Un asunto mucho más importante porque Jim recibe una carta de nada más, ni nada menos, ni nada más que su padre. Father. My father! I found my father! Oh my god! Yeah, Hey, ¡Qué alegría viejo! ¡A poner corazones por Jim! ¡Jim está más contento que patada de monja! Entonces los muchachos se van en el auto al aeropuerto para que Jim se reencuente con el padre pero... aparecen los ninjas y la muchachada se pone a pelear. Jim resulta gravemente herido Ahí Marx recalienta y va por todo Va a enfrentarse al jefe final Que por suerte no usa su poder de tirar fuego ah, Dios le da barba a quien no tiene quijada La buena noticia es que Mark gana la mala noticia es que Jim se nos muere La buena noticia es que apareció el padre La mala noticia es que Jim muere Nah, mentira, rompo todo Jim está vivo y se reencuentra con su padre Por favor, me. Te amo, you, Te amo también, you No Dad. iba a engañar con nuestra banda de nuevo Ahora estamos todos seguros Eso es todo, y así termina esta maravillosa película. Y no quiero pasar por alto el temazo que nos dejó. Cuando terminen de ver este video, vayan ya a YouTube, pongan el temazo este a todo volumen y bailen al ritmo de Dragon Zone. Y si se la bancan, hagan una historia y etiqueten Hagamos que resurja este tema. Pero ahora se acabó la música porque pasamos a otra película. Cazador ninja Esta la historia de Abbott White, un guerrero re poderoso que es humillado por un guerrero Shaolin Entonces se propone a sí mismo entrenar bien bien duro para matar a todos los maestros y conquistar China China Entonces se une a un ninja Hitler y a sus discípulos, también humillados por los maestros Shaolin Abbott les pide ayuda a cambio de devolverles el respeto y ellos aceptan Trato hecho Bien, trato, trato hecho Bien Trato Un hecho. Trato, trato hecho. Este ninja Hitler le consigue a Abbott unas jovencitas para que él les robe su fuerza vital y así conseguir poderes inimaginables, tales como piel impenetrable. Tan impenetrable que puede doblar lanzas, dar muchas vueltas en el aire, dar muchas vueltas sobre su propio eje, hacer explotar. ¡Oh my god! y reírse mucho. Ah, y también tiene el poder de manejar fuego. Nunca deben jugar con fuego. ¿Por qué me pegas? ¿No sabes que pegar es besar? Ajá. No sé quiénes son estos personajes, pero eso que dicen no es así. No sigan ese concepto. Pegar, pegar es besar. Es besar. Cuestión que Abbott va de acá para allá y de allá para acá matando maestros Y acá aparecen los héroes de la película, Wen Ding y Biao Dos guerreros que aún no están listos para enfrentarse a Abbott Y por eso tienen que pasar por una larguísima secuencia de entrenamiento Cuestión que Wen y Biao entrenan mucho, mucho, mucho y matan varios ninjas A este quiere invisible pero igual lo encuentran a estos que los hacen explotar y al ninja Hitler que lo matan ahorcándolo. Y así llegan, ahora sí, al gran Abbott White a tener la pelea final. Nos hemos vuelto traidor para liberar al mundo de ti. Ahora comenzará la batalla. ¿Ah, bien. Vete al infierno. <risa> Después de haber peleado tan duro, tiene una cara de tranquilidad como si nada hubiera pasado. Parece ser que la pelea será larga. Abbott no le puede ganar a los muchachos Y encima Milung le hace la técnica de meterle los dedos en la boca Y los muchachos la técnica de hacerle agujeros en la panza Y así Abbott muere De una vez y para siempre China. Felicitaciones muchachos, salvaron China! China Última película Ninja Terminator Spoiler, esta película no tiene nada que ver con Terminator. La historia empieza con este maestro ninja rojo que tiene una estatuilla de tres partes. Si la junta se convierte en el ninja Terminator, lo que significa que su piel es impenetrable. Nada más. Ni es un robot, ni va a viajar en el tiempo, ni nada. Su piel es impenetrable. Y además... Se ríe. que los maestros ninjas se ríen tanto. Me acuerdo que en Velocipastor pasaba lo mismo. <risa> Si no sabes qué es Velocipastor, te dejo el resumen ahí arriba. Sigo con Ninja Terminator. Cuestión que dos de sus discípulos más fuertes, uno que se llama Varón y otro que es el gran Richard Harrison, un exponente del cine no más, deciden robar dos de las partes de la estatuilla porque consideran que el ninja rojo va a abusar de su poder. Roban y se escapan. El ninja rojo manda a más ninjas rojos a buscarlos, pero nunca los van a atrapar porque en vez de ir corriendo como la gente normal, van dando vueltas haciendo que vayan más lento. Encima bajan la escalera de la forma más complicada posible unos idiotas. Pone de voluntad a la concha de tu madre Richard Harrison es un ninja muy grosso que además de pararse de manos en la mesita ratona Puede cortar una sandía con la espada Y también puede matar un cangrejo a la distancia Pero nada, nada lo hace más grosso como tener un teléfono de garra. Balón contrata a este tipo con una peluca rubia para que reúna las otras partes del dragón y ser el más poderoso, mientras que Richard Harrison contrata a Jaguar para que haga lo mismo. Jaguar tiene buenas técnicas de pelea como agarrarte la nariz, sopa pierde, pelear con las manos en los bolsillos o hacerte cosquillas. La cosa es que Richard es atacado por varios ninjas y uno lo ataca con fuegos, pero Richard en su tridente tiene un efecto matafuego porque él sí siguió el consejo de Duncan. Felicitaciones Ricardo. Después de todo esto, Richard Recibe una advertencia del ninja rojo Y la advertencia llega en un pequeño robot Le damos solamente tres días Para que devuelvas el ninja de oro a su dueño Barón también recibe la misma advertencia Entonces ambos se vuelven a unir Para enfrentarse al ninja rojo Pelea la gana Richard que se hace con la estatuilla y el hincha rojo no puede vivir con esa humillación. Y así, con Richard mirando para atrás... Termina la película. Y ya se nos acabó el tiempo. Estas fueron tres películas de ninja resumidas así nomás. Si querés ver más películas de ninja, no hay más en el canal, pero si querés que haga más películas de ninja, avísame, pero un me gusta, una comentada, una suscribida y ya se le casa a mi amarta. Pégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah. Buenas noches.